Hola risotudos, esta semana os estamos enseñando a hacer pulseras de nudos. Ayer hicimos pulseras redondas, hoy os vamos a enseñar a hacer pulseras planas con lana. Para esta pulsera vamos a necesitar lana de varios colores, unas tijeras y una pinza o imperdible para sujetar la pulsera mientras la hacemos. Para empezar, corta un poco de hilo de cada color. Tres vueltas a tu muñeca deberían ser suficiente. Voy a hacer mi pulsera de color rojo, blanco y negro. Junta los hilos y ata dos nudos. Uno en el extremo y otro a un dedo de distancia. Usaremos este trozo para atar la pulsera luego. Mientras tanto, vamos a usarlo para sujetarlo a algo con la pinza. Coloca los hilos en el orden en el que quieres que salga luego el dibujo. Empezaré con el negro, luego el rojo y luego el blanco. Sujeta el primer color con la mano derecha y los otros con la mano izquierda. Daremos forma a la pulsera haciendo nudos con el hilo de la mano derecha. Para hacer los nudos recuerda nuestro vídeo anterior. Pasamos el hilo de la mano derecha por encima de los de la mano izquierda, dejando un hueco. Luego pasamos lo que queda de hilo por el hueco desde abajo. El nudo nos tiene que quedar hacia la derecha. Para terminar apretamos un poco, empujamos el nudo y apretamos del todo. Vamos a hacer el segundo nudo del hilo negro con el rojo, pasamos por encima, pasamos por dentro y estiramos. Ahora haremos otros dos nudos con el hilo negro y el blanco. nos quedará el hilo negro a la derecha de los otros dos y el rojo a la izquierda del todo. Repetimos el proceso con el hilo de la izquierda, en este caso el rojo. Eso es, dos nudos con el hilo blanco y dos nudos con el hilo negro. Ahora es el hilo blanco el que está a la izquierda. Haremos dos nudos con el hilo negro y otros dos con el rojo. Y hemos vuelto al principio. Seguiremos haciendo nudos de izquierda a derecha hasta que la pulsera tenga el tamaño que queramos. Bueno, después de unos cuantos nudos parece que la pulsera va tomando forma. Podéis ver cómo va quedando un dibujo de líneas de colores. Una vez terminada la pulsera, haz otros dos nudos al final y pide a alguien que te ayude a atártela. Hay lanas de muchos colores, así que no dudes en probar otros diseños. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana el tercer y último vídeo de pulseras, así que suscríbete para estar al día. Ya sabes, puedes seguirnos en Twitter, Facebook y en nuestra página web, larrisotada.org. ¡Nos vemos!